Enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental. La gente es pasajera. Recuerda que el que quiere estar, lo estará, y quien no, que siga caminando. La meta es enfocarse en el éxito, en tu objetivo. Si tienes una ruta trazada, no habrá nada ni nadie que te haga cambiar de opinión. No es momento de distraerte por un amor pasajero. La prioridad siempre serás tú hoy en cuatro sencillos pero muy efectivos pasos lograremos que obtengas esa concentración que tanto necesitas hola bienvenido a V-Lifers. te saluda ricardo niño es normal leer una frase de motivación y querer salir a comerse el mundo y eso no está mal pero esa motivación no dura mucho la verdad de algo no hay duda esos momentos son impresionantes muchos los cumplen pero otros se desvían sin siquiera haber iniciado y en ese momento comienza la frustración porque hay algo que te impide seguir y comienzas a pensar en todos los factores externos que pueden estar interfiriendo con tus planes sin percatarte que el único culpable eres tú pero no logras concentrarte llegó el momento de cambiar hoy tienes que enfocarte en las cosas que verdaderamente son importantes y esto incluye por supuesto alejarte de las personas que no aportan nada positivo a tu vida número 1. comienza la travesía este primer paso decidí llamarlo así porque llegó el momento de prepararte si de verdad quieres enfocarte en tus metas y obtener los mejores resultados investiga si esa meta que te has propuesto te dará los resultados que tanto esperas no entres al agua así de una vez, sin antes ver si la piscina está muy profunda o no. Y menos cuando no sabes nadar. Entonces, prepárate. Como notarás, este paso es sumamente importante. Busca los pro y los contra. Tal vez dudes porque notes que el trabajo no será nada fácil, pero hey. Nada que es fácil da buenos frutos. Aprovecha que tu motivación está en puerta como te mencioné toma en cuenta los obstáculos y aunque no quieras ver el pasado recuerda esas metas que fallaron analiza cada una de ellas para no cometer el mismo error te propongo realizar una lista lista donde colocarás cómo sobrellevar la situación en caso de que en el camino las cosas den un giro inesperado porque debes estar preparado para eso también claro no puedes ir por la vida pensando que te irá mal pero un plan B no sería mala idea. Prepárate porque el inicio será difícil. Deberás batallar contigo mismo. Te dará pereza. Pensarás en buscar alternativas, solo para no trabajar tanto y demás ideas. Dedícale unos minutos al día a ese proyecto que tienes en mente. Para cumplir tus objetivos no es necesario que dejes a un lado tu trabajo ni nada de eso. Lo que debes hacer es organizarte. Esa es la clave si tienes dudas busca ayuda no dejes dudas en tu mente porque estas más adelante se volverán más y más grandes y te costará un poco avanzar o incluso te impedirán iniciar algo que quiero acotar las metas que traces deben ir acorde contigo ok todo es más sencillo cuando te dedicas a hacer cosas que te gustan número 2 no desistas si caes eso debes tenerlo claro caerás una y otra vez pero de tu motivación por cumplir tus proyectos dependerá si te levantas o no evita que ese proyecto se vuelva un plan más uno que dejas en la agenda por cumplirlo para cuando tengas tiempo pensarás que trabajar tan duro por algo no sea tan beneficioso y pecarás te traicionarás a ti mismo cuando tu mirada se fija en algo fácil, es casi imposible apartarla No quiero que con solo dar los primeros pasos ya estés pensando en retroceder Es normal que esto pase por tu mente, porque aceptémoslo Odiamos cuando las cosas se tornan difíciles y solo queremos huir de ellas Hay una voz dentro de ti que te dice, no, no puedes con esto Pero no le permitas que te domine ¿Verdad? Número 3 Mira al frente Para atrás ni para tomar impulso Una vez que inicies no puedes darte el lujo de dudar Avanza lo más que puedas, si te agotas descansa Pero no lo suficiente porque tu cuerpo puede acostumbrarse a esa buena vida Y te aseguro que no es lo que quieres Los resultados de tus esfuerzos llegarán en el momento oportuno Tú confía y sigue luchando cuando llegues, al final del camino continúa en marcha. Recuerda que nada llega de la noche a la mañana. Sé paciente. Lo sé, es aburrido, es molesto y puede ser el causante de mucho estrés, pero créeme que así lograrás concretar esa meta que tanto anhelas. Lograrás enfocarte y qué es lo que de verdad quieres. Número 4 Evita dudar en la recta final. Cuando estamos a punto de cumplir ese sueño que tanto añoramos Vemos el camino un poco más largo y los obstáculos más y más grandes Tú, prepárate para derribar cada uno de ellos ¿Quieres triunfar? ¿No es así? ¿Dejarás que unas pequeñas piedras te hagan caer? A veces, las piedras no son objetos sino personas Porque, qué mal ser dependientes del cariño de alguien De alguien más Y no te culpo, yo también me he sentido así y eso, aunque no lo queremos aceptar, afecta nuestro enfoque al éxito, tu enfoque al éxito. A veces las personas, bueno, la pareja, se siente con el derecho de opinar acerca de nuestros sueños. Ok, quiero decir que eso no está tan mal, porque ellos quieren la felicidad para nosotros, ¿no? Pero no siempre es así, a muchos les incomoda vernos crecer. Les incomoda vernos tan concentrados en algo y hacen hasta lo imposible por hacernos dudar de nuestros planes y cambiar de idea. Si una persona de verdad te quiere tanto como dice, si te lo demuestra estará contigo ahí, apoyándote. Si no lo hace, ábrele tú mismo la puerta y deja que se vaya. Esa persona no merece estar en tu vida, no merece ni un poco de tu tiempo. Sí, no suena bien, pero ¿qué importa? ¿Por qué permitirás que alguien entorpezca tu camino o tus planes? Si decides darte por vencido, a pocos pasos de llegar a la meta, te sentirás incompleto. Sentirás que no fuiste lo suficientemente fuerte para materializar ese proyecto. La recomendación que puedo darte es enfócate un poco más. Enfócate en eso que tanto quieres obtener. Obtén la paz que tanto necesitas. Una vez que la tengas, lograrás avanzar sin mirar atrás. Nosotros no podemos mirar hacia atrás. No lo merecemos. Adelante, querido o querida amiga. A comernos el mundo. Que Dios te bendiga.